Muchas gracias señora Presidenta, eh, el objetivo de este proyecto de comunicación eh, tiene la intención de hacer visible un problema que notamos en la estación de micros Marcos Mora de nuestra ciudad eh, y el deterioro que está sufriendo eh, tanto en los techos, canaleta, como bien decía el secretario, eh, y que es consecuencia de otros dos pedidos que se han hecho ya, un, un proyecto de comunicación también y un pedido del concejal castellano a la Secretaría de Obras Públicas y que no hemos visto mejora, es por eso que volvemos a insistir nuevamente en mejorar la, la terminal de micros. Principalmente porque durante el tiempo de pandemia no hubo circulación y fue una buena oportunidad para haber mejorado la, la terminal y no, no se hicieron mejoras. Eh, pensemos también que la terminal es el primer lugar que ve un visitante cuando llega a la Madrid. Entonces, ¿qué imagen le estamos dando a los turistas que llegan y ven un lugar donde los techos se caen, las canaletas están flojas, está despintado, las dársenas rotas? Eh, Voy a hacer una digresión. También el servicio está siendo pésimo de, lo, de, lo, de las líneas de colectivo. Eh, incluso el otro día un vecino me contaba que llegando a las flores, 40 kilómetros antes, se quedó sin combustible. Me parece que también deberíamos, incluso no hago responsable que nadie, sino que deberíamos tomar cartas en el asunto porque eh, una persona que no tiene posibilidad de vehículo, obviamente, si sí puede tomar un micro eh, y el servicio es pésimo. Entonces también deberíamos eh, fijarnos. Por otra parte, también hay en la terminal una oficina de turismo que nunca he visto abierta eh, y creo que también podría servir como a, para dar información a los pocos servicios que hay. Simplemente eso, comunicarlo al departamento ejecutivo, a la secretaría de obras públicas y bueno, este, hacer el reclamo y ojalá mejor el, el, el estado de la terminal de micros. Muchas gracias.